Bienvenidos a este nuevo capítulo de estructuras isostáticas. En capítulos anteriores vimos cómo reemplazar la acción de varias fuerzas por una única fuerza equivalente. Vamos a ver aquí qué sucede cuando esas fuerzas son paralelas y su aplicación en diferentes casos. Consideremos una vía cargada con varias fuerzas paralelas para la que despreciaremos su peso propio y utilizaremos la coordenada X con origen arbitrario. Planteando equilibrio vertical y tomando momento, llegamos a que la ubicación de la resultante que produce el efecto equivalente está dada por la suma del producto de cada fuerza y su ubicación sobre la suma de todas las fuerzas. El punto C, donde se ubica la resultante, se denomina centroide de fuerzas. El resultado puede ser generalizado al caso de fuerzas sobre un plano. Si las fuerzas aplicadas son paralelas al eje Z, para encontrar el centroide de fuerza podemos expresar los momentos respecto a los ejes X e Y y llegamos a expresiones análogas para la ubicación en el plano. Existen fuerzas que están distribuidas sobre todo el cuerpo en cuestión, como la fuerza de la gravedad, que ejerce su acción en cada partícula que lo compone o sobre un área, como la acción hidrostática sobre una compuerta sumergida. Por ejemplo, para una viga con carga distribuida sobre su longitud, la intensidad de la carga en cada punto estará expresada en unidades de fuerza sobre longitud. En este caso, para determinar la ubicación de la resultante, la sumatoria anterior pasa a ser una integral sobre longitud en que está aplicada la fuerza distribuida. En el caso en el plano, la carga distribuida tiene unidades de fuerza sobre longitud del cuadrado. De manera análoga, la ubicación del centroide de fuerzas se realiza mediante las siguientes integrales. Las ecuaciones anteriores pueden ser generalizadas al caso en el espacio. La dirección de la fuerza de la gravedad estará definida por un vector unitario E. Consideremos un volumen diferencial, dv, ubicado por un vector posición R. El vector fuerza de P actuando en ese volumen se puede expresar como el producto de la densidad del material rho, la aceleración de la gravedad g, el volumen y el vector e. La fuerza resultante P es igual a la integral de esta fuerza sobre todo el volumen que ocupa el cuerpo. Suponiendo que la acción de la gravedad es paralela, se puede expresar como el producto escalar P por la ubicación de la resultante se calcula expresando que el momento de la resultante sea igual al momento de la fuerza distribuida sobre todo el volumen. Reemplazando llegamos a la siguiente expresión, y como la dirección de la realidad es arbitraria, solo se satisface la ecuación si el término dentro del paréntesis es nulo, lo que lleva a la ubicación del centroide de fuerzas. A su vez, se puede expresar esta en componentes. Si la aceleración de la gravedad es constante, puede salir de la integral tanto en el numerador como denominador, y se cancela. En realidad, la acción de la gravedad no es ni paralela ni uniforme, pero en la mayoría de los casos de ingeniería es adecuado hacer esta suposición. Las ecuaciones resultantes definen el centro de gravedad que es a donde se puede considerar concentrado el peso sin alterar la acción estática. Si el cuerpo es de un material homogéneo, la densidad será constante y también se cancelará. Las coordenadas calculadas en este caso se conocen como centroide de volumen, ya que dependen solo de la geometría del cuerpo. En muchos casos, un cuerpo puede ser considerado como compuesto de varias partes de formas más simples. Podemos considerar a las integrales sobre todo el dominio como la suma de integrales en dominios de cada parte del cuerpo. De esta forma llegamos a las siguientes expresiones, lo que simplifica considerablemente el cálculo del centro de gravedad en muchos casos. Es recomendable armar una tabla con la identificación de la parte, su volumen, la posición de cada centro de gravedad y el producto de ambos. Finalmente se suman los, los valores de volúmenes y de los productos para calcular el centro de gravedad del cuerpo completo. En algunos casos será deseable sacar material para llegar a la geometría final, por lo que se puede considerar ese volumen como negativo. Esto es todo por ahora. En el próximo video vamos a seguir con centros de gravedad y vamos a ver cómo calcular el área y el volumen de cuerpos de revolución.